Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Hoy en este video informativo hablare hablaremos... Continuamos con la mejor información. Militares chinos hablan que se están preparando para la guerra. presidente Slavo ha decretado ley marcial en las regiones anexadas ex-ucranianas a Rusia. A este respecto quisiera recordar que la ley marcial estaba en vigor en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Así como en las regiones de Gerson y Zaporozhye, antes de que se incorporaran a Rusia. Y ahora tenemos que formalizar este régimen en el marco de la legislación rusa. Por eso he firmado un decreto sobre la imposición de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación de Rusia. General Armagedón dice que la situación es tensa en Gerson y que allí podrían obligarse a tomar decisiones difíciles, aparte de que se ha conocido en las últimas horas que muchos de los ciudadanos han tenido que abandonar esta zona. Okay. Nuestra prioridad será salvar vidas de civiles y militares. Actuaremos conscientemente en el momento más oportuno y no excluiremos tomar las decisiones más difíciles. <música> Dmitry Peskov advierte a Ucrania que las regiones anexadas en los últimos días, y esta información es reciente, estarían bajo la protección del arsenal nuclear de la Federación. Todos los detalles en breve. 30 lanchas del ejército ucraniano intentaron avanzar por el río Nipier a Energodar para tomar posiciones en la central nuclear de Zaporizhia. Misiles HIMARS fueron lanzados contra la administración de Energodar por parte del ejército ucraniano nuevas provocaciones de la otan en las fronteras con rusia según había punto pro moldavia prepara movilización a gran escala en el caso de un radical cambio en ucrania la embarrada del viejo Borrell y las aclaraciones que confunden más a sus contradictores Qatar augura un invierno bastante fuerte para los europeos. Revés para Occidente, Putin y Erdogan acuerdan la creación de un centro gasístico desde Turquía que propone ser la competencia para el suministro de gas licuado de Estados Unidos para Europa. Y Taiwán realiza ejercicios militares en medio de las tensiones con China imparable el nuevo mundo multipolar, Arabia Saudita, luego de las respuestas que le dieron a Estados Unidos por pretender imponer sanciones y medidas punitivas por su recorte al petróleo a través de la OPEP, ha pedido pista para el ingreso al BRICS, que lidera China y que lidera Rusia. Nos invitamos al contexto de las noticias para hoy, muchas gracias por su audiencia y aquí está toda la información. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora Internacional. Señoras y señores, aquí estamos para traerles mucha información que está en curso en las últimas horas y de verdad gracias por estar con nosotros. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Ojo al tambor de lo que viene y no se le están bajando los desideres entre Estados Unidos y China por el tema comercial y de semiconductores que han llevado a imponer sanciones desde el gobierno demócrata a China. Y luego de las advertencias que dimos a conocer el día anterior de que el presidente de China Xi Jinping sobre las intenciones de reunificar a la isla si es necesario utilizando la fuerza y esto es a manera de información lo que estamos difundiendo y debemos de estar atento al desarrollo y seguir los hilos de todo lo que está aconteciendo con este panorama se conoció en las últimas horas y según un artículo que ha sido expuesto por el diario China So China Morning Post, que altos mandos militares del ejército popular de liberación de China que están en alerta y preparados para la guerra, aunque no nombran el país del norte pero muchos conocen que actualmente la de China es Estados Unidos. Esta información la ha soltado en el marco del Congreso del Partido Comunista del presidente Xi Jinping, un alto mando militar. Recordemos que en el discurso el Congreso del de partido político del mandatario del gigante asiático habría dejado entrever Xi Jinping que Estados Unidos es el rival directo para que China pueda cumplir sus objetivos en el futuro, imponiendo en el mundo una nueva fase de orden multipolar empujado por Rusia. India por Irán, entre otras naciones, que no comulgan por las políticas internacionales de la potencia del norte que dirige Joe Biden. Según un alto mando militar de China, ha dicho en medio de la reunión con los altos mandos del ejército y altos diplomáticos del gobierno y quienes integran el Congreso del de Partido Comunista que dirige Xi Jinping, que el ejército de China se debe concentrar en la batalla futura y enfocarse en la innovación y en la transformación de sus fuerzas en los es lo que han dicho los altos mandos militares y que están listos para la batalla es una de las noticias que cobra relevancia otra de las informaciones que marca la pauta del día en nuestro canal tiene que ver con el anuncio que ha entregado el líder del Davo Vladimir Putin que mediante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia se ha dictaminado introducir la ley marcial en las regiones que han sido anexionadas y que son ex ucranianas han sido anexionadas al territorio de Rusia. Hablamos de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, en donde en las últimas horas los combates son fuertes. La decisión se ha tomado luego que el presidente de Rusia, escuchemos qué fue lo que dijo. El mandatario en las últimas horas, en primer lugar, se está refiriendo a los factores que han producido la determinación o la decisión de la Federación de imponer la ley marcial. Estas son las declaraciones de Putin fueron los especiales ucranianos los que organizaron la explosión en el puente de Crimea también hemos frustrado atentados terroristas en otras regiones de Rusia como en los lugares públicos masivos instalaciones de transporte y energía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 sobre la imposición de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación de Rusia. Entre otras cosas que destacó el presidente de Rusia hace pocas horas, dice que la necesidad de otorgar facultades adicionales a los líderes de todas las regiones del país para que puedan garantizar la seguridad, al mismo tiempo Putin ordena la creación de un consejo de coordinación especial que será liderado por el ministro ruso Mikhail Mitsuchin, según detalla Putin. Los vicepresidentes y representantes de la administración del presidente y ministros del gobierno ruso formarán parte de este consejo. Cito las palabras del presidente el consejo incluirá viceministros representantes de las fuerzas del orden bloque socioeconómico del gobierno y la administración presidencial así como el consejo de estado que permitirá la interacción con todas las regiones del país declaró otro dato que no es menos importante que hay sobre este anuncio y que marca relevancia en este nuevo video para hoy es que Rusia ha tomado medidas también en la península y en el sur de Rusia y por otro lado también se sabe que el mandatario de los eslavos ha elevado el nivel de alerta en la península de Crimea y en varias regiones del sur de Rusia como Krasnodar, Belgorod que ha sido también golpeada por miles en las últimas horas por parte del ejército de Ucrania, así como en Bryansk, en Voronezh, en Kursk y en Rostov también se ha conocido en este Consejo de Seguridad que se ha pedido, que las autoridades de estas zonas tengan un mayor margen de maniobra para emprender ciertas medidas con las que garanticen la defensa del territorio y la protección de la población. Según el Kremlin, entre las medidas se contemplan la figura de la restricción de entrada y salida de limitación y circulación de personas, es decir, va a haber restricción de las libertades. Y este dato, por ejemplo, la ley marcial implica la restricción de libertades, derechos de las zonas a los que afecta y se justifica justifica según las leyes de Rusia por el ataque de un ejército extranjero sobre un territorio entre otras razones según el Ministerio de la Defensa de Rusia y es que esta determinación se da por parte del presidente de lado porque las cosas se han puesto difíciles con la contraofensiva ucraniana que se está llevando a cabo en las últimas horas, preste mucha atención porque el Consejo de la Federación de la Cámara Alta del Parlamento Ruso aprobó en las últimas horas la introducción de la ley marcial en las regiones nombradas Donetsk, Lugansk, y Zaporilla y que se han sido recientemente adheridas a la federación por parte del presidente Vladimir Putin. La decisión ha sido tomada por unanimidad por 159 parlamentarios sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención. Y en las últimas horas, preste mucha atención porque Moscú asegura que las cuatro regiones prorrusas ucranianas que han sido incorporadas el mes pasado al territorio de la Federación Eslava estarían bajo la protección de su arsenal. Escuchen muy bien esta nota. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este mismo martes durante una rueda de prensa que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporilla y Gerson estarían bajo la protección del paraguas nuclear de Rusia. Cito las siguientes palabras del funcionario Lau. Todos estos territorios son partes inalienables de la Federación Rusa y todos están protegidos. Su seguridad está garantizada al mismo nivel que es para el resto del territorio de Rusia. Así lo respondió Peskov cuando los periodistas le preguntaron si Moscú estaba dispuesto a proteger estas regiones con su arsenal atómico. La declaración del Kremlin se produce mientras que hay tensión a nivel global tras las acusaciones que se vienen dando por parte de Occidente, por parte de la OTAN y el norte sobre la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de Rusia durante la operación militar hoy en Ucrania que está en curso y de paso pues eh, se produciría una respuesta de ser algo... Como lo que viene planteando el norte, una posible respuesta por parte de la OTAN, que en estos momentos también está en ejercicio militares en el mar blanco, ahí frente a las costas del de Reino Unido. Por ejemplo, hablemos en Kherson. Allí se sabe que en las últimas horas, 30 lanchas que llegaban con integrantes del ejército ucraniano intentaron avanzar hacia Enerjodar por el río Nipier para tomar posiciones en la planta nuclear de Saporoshi, según las autoridades de esta región y el informe que dice había punto pro dice que al menos 30 lanchas militares ucranianas y un gran barco cargado se desplazaron por el río Nipier hasta la ciudad de Nerhodar. Tras los bombardeos en la ciudad se inició el intento de desembarco de tropas, en particular con el objetivo de tomar la central nuclear de Saporosí, declaró Rogov citado por Riano Bosti. El funcionario indicó que los combates duraron varias horas, pero los ataques pudieron ser repelidos. Y estas... Mucha atención fueron las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el general Sergei Vladimirovich Surovikin, quien es nuevo comandante de la operación especial en Ucrania, que dice que la situación es tensa en Kherson. Escúchenlo. La situación en esta área, en Kherson, no es sencilla. El enemigo está atacando intencionalmente la infraestructura económica la social e industrial, y los edificios residenciales en Jerusalén. Suruboykin no esconde la contraofensiva que está realizando Ucrania contra los territorios anexionados por parte de Rusia y contra las tropas eslavas. La situación en el área de la operación especial puede calificarse de tensa. El enemigo no abandona sus intentos de atacar las posiciones de las tropas rusas. Esto se refiere en primer lugar a las direcciones de Kopiansk, Limán, Nikolaev, Kribe Rock. Escuchen lo que dice el general Armagedón de Rusia sobre las determinaciones que el ejército ruso podría tomar en las próximas horas. Mm. Nuestra prioridad será salvar vidas de civiles y militares. Actuaremos conscientemente en el momento más oportuno y no excluiremos tomar las decisiones más difíciles la situación allí es bastante complicada para la retaguardia rusa sobre todo teniendo en cuenta el dato de que son miles y miles de soldados ucranianos que están apostados en las afueras de gerson tomando posiciones para entrar allí y en el consejo de seguridad de rusia allí también estaban analizando cuáles son los pasos a seguir para no perder posiciones allí en esta región que ha sido anexionada a rusia Previamente, mucha atención, este miércoles, las autoridades locales en Enerjodar reportaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron ataques con sistemas de lanzacohetes múltiples, conocidos como los HIMARS contra la sede de la administración. Además, se habla, según medios eslavos, los militares ucranianos usaron la artillería para perpetrar ataques contra la instalación civil, que resultó dañando un puente en la entrada de este asentamiento y una subestación eléctrica. El bombardeo provocó apagones en toda la la ciudad. Hasta el momento no se conoce el balance de las personas que salieron heridas o si hay víctimas en estos hechos. <risa> las Fuerzas Armadas de Ucrania han perpetrado este miércoles una que masivo contra la ciudad de Chevequino eh, ubicada en la fronteriza provincia rusa de Belgorod, comunicó el gobernador de la región ciudad Glavdok. De acuerdo con una publicación en el canal de Telegram, se dice que dos personas resultaron con lesiones todos los impactos se produjeron contra instalaciones civiles, entre ellas un centro comercial y un complejo deportivo señaló el funcionario Está que se forma el Zambapalo por las provocaciones de la aviación de la OTAN a la flota rusa del Mar Negro, se según este informe del diario Avia.pro, dice que aviones británicos volaron a 130 kilómetros desde la base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa. El contexto informativo dice que un grupo de aviones de combate Eurofighter Typhoon y un avión de reconocimiento de radar RC-135W river Join fue visto a solo 130 kilómetros de la base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa en Sebastopol. Los aviones de combate se acercaron a las fronteras rusas a una distancia de 85 kilómetros y junto con el avión de reconocimiento realizaron maniobras extrañas según el diario eslavo mientras que el último claramente iba dirigido a la parte sur y el oeste de la península de Crimea donde se encontraba la base de la flota del mar negro y que a esta hora se encuentran las investigaciones a fondo por parte del Ministerio de la Defensa y las decisiones a tomar en futuras provocaciones la flota rusa está monitoreando de cerca la situación y tiene la orden de repeler cualquier agresión al territorio eslavo aún se desconoce el propósito de la aparición de los casos según los editores del diario y el avión de reconocimiento RC-135 W Driver Join cerca de la frontera rusa. Sin embargo, la misión en sí tomó solo alrededor de media hora, aunque los preparativos se llevaron a cabo muchos meses antes. Es la primera vez que se ha registrado que un avión de combate de la OTAN se acerque a Crimea desde esta distancia, lo que genera una gran preocupación especialmente en el contexto del comportamiento amenazante por parte de los Estados Unidos y por parte de la OTAN hacia el país eslavo según Avia.pro. El ministro de la Defensa de Moldavia, mucha atención, ha dicho que su país se estaría preparando para una movilización a gran escala. Lo ha dicho el ministro de la Defensa de Moldavia, que anunció la disposición de anunciar una movilización a gran escala. Según había Punto Pro, el jefe del Departamento de Defensa de Moldavia, Anatoly Nosati, en las próximas semanas, podría anunciar una gran movilización a escala entre los ciudadanos obligados al servicio militar en el territorio de Moldavia. Nosati no nombró el número exacto de personas a movilizar, sin embargo, se habla de unas 60.000 personas personas en reservas. Según el ministro de la Defensa de Moldavia, Chisinau, anunciará la movilización en caso de cambios radicales en Ucrania o en un aumento en el flujo de los refugiados, dado que se habla de factores diferentes. Los expertos creen que Moldavia solo está tratando de encontrar una razón para anunciar la movilización en el contexto de los movimientos de protestas en el país. Además, es casi seguro lo que podría anunciar un posible conflicto con la transnitria no reconocida y el país moldavo. Es de destacar que hace unos días Moldavia comenzó a preparar la consideración de la posibilidad de desplegar modernos sistemas de defensa aérea en el territorio del país y además se habla sobre el despliegue de un contingente de la OTAN lo que crea extremadamente y desfavorablemente requisitos previos con el país eslavo Bueno, ¿y qué tal el viejo Borrell? ...con las que ha salido en las últimas horas... ...se cree de mejor familia... ...increíble la forma en que... ...se expresan muchos funcionarios que ostentan poder... ...y lo decimos con todo el respeto de nuestra audiencia... ...el diplomático representante... ...de la Unión Europea recientemente... ...expresó declaraciones que... ...despertó molestias de muchos países... ...de muchos ciudadanos... ...el funcionario dijo que Europa es un jardín... ...hemos construido un jardín... ...y el resto del mundo es una jungla... ...comentario polémico desde todo punto de vista... ...despectivo por parte de este funcionario... ...que luego trató de quitar el barro de lo que ya había hecho y dijo que lo habían malinterpretado. Esto le mereció reproches de gobiernos como el de Arabia Saudita, así como el de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarová, quien envió un mensaje tácito al representante de la Unión Europea, a Joseph Borrell, diciendo lo siguiente. Europa construyó el jardín a costa de la actitud bárbara hacia el saqueo de la jungla. Borrell mientras trata de aclarar el comentario como que cada vez confunde más a la gente. Escuchen porque el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y se disculpó con las personas que se sintieron ofendidas esto dijo Borrell, algunos me han malinterpretado la metáfora como un eurocentrismo colonial. Lo siento si algunos se han sentido ofendidos. Borrell destacó que la metáfora sobre el jardín y la jungla no es una invención suya. Lamentablemente el mundo en el que vivimos hoy luce más como una jungla y menos y menos como un jardín. Porque la ley del más fuerte está erosionando normas internacionales acordadas en muchas partes del mundo. Argumentó. Y lo cierto es que, como dice el dicho, no hay cosa peor que la palabra mal lanzada. Y más cuando se trata de una persona que tiene un cargo importante y en su jardín parece ser que tiene muchas contradicciones y lo hacen cometer este tipo de errores demostrando las intenciones que tiene occidente para el mundo que es mostrar la doctrina supremacista y de verse de mejor familia que los demás de querer implantar e imponer órdenes a los países bajo intereses de los más poderosos y subyugar a los de a pie miren el problema que tienen ahora mismo con la decisión de Xi Jinping de no exportar más petróleo a otros países incluyendo Europa y borren peleando de que porque es de mejor familia en en vez de buscar soluciones a cosas, por ejemplo, para el invierno que se avecina, para que no le pegue tan duro a los europeos. Miren este informe que ha salido en las últimas horas desde Qatar. El ministro de la Energía desde Qatar, hablamos de Sad Cherida Al-Kabi, advirtió esta semana que Europa corre el riesgo de sufrir una crisis energética mucho peor que el año pasado debido al agotamiento de sus reservas. Según el funcionario, el continente europeo debería tener suficiente gas para abastecer el consumo. De electricidad y de calefacción en el invierno, pero se podría enfrentar a dificultades muy duras de cara a lo que viene para el 2023, a medida que los tanques empiezan a vaciarse con el líquido. Al que había enfatizó que la crisis. Ahora afronta Europa la crisis energética podría extenderse a mediados de la década si el gas no comienza a fluir de nuevo desde Rusia, recoge el periódico Financial Times. Expertos exponen el efecto boomerang que sufre Europa para sus propias sanciones y por el rechazo a la energía rusa. Es por eso que el funcionario dice que este próximo invierno, debido a la capacidad de almacenamiento que está llena, estará bien, afirmó el ministro, pero que también ejerce como director de la compañía. Estatal de Gas Qatar Energy Él dice que hay que reponer las Reservas o el almacenamiento Para el próximo año y ese será el grave Problema sobre ello, aseverando que tanto El año y el siguiente incluso El 2025 serían el problema Para Europa en el intento De independizarse de los combustibles Rusos muchos países europeos Entraron en negociaciones con Qatar el mayor exportador mundial de Gas natural licuado sin embargo Al-Kabi Advierte de que no se pueden imaginar en el Futuro en el que no haya cero gas Gas ruso para Europa si ese es el caso entonces creo que el problema va a ser enorme y por mucho tiempo afirmó el ministro simplemente no tiene suficiente volumen para reemplazar ese gas a largo plazo a menos de que esté diciendo voy a construir enormes plantas nucleares voy a permitir el carbón voy a quemar el full oil explicó el funcionario de Qatar y atención a la siguiente jugada que le salió al presidente Putin esto se considera por parte de los expertos como un revés para el presidente del de norte, a Joe Biden, escuchen este titular, en las últimas horas se conoce que Erdogan confirma acordar con Putin la creación de un centro gasístico en Turquía, según el medio eslavo Sputnik. La información dice que el presidente turco Erdogan declaró que efectivamente logró pactar con el presidente ruso sobre la creación de un proyecto de centro de distribución de gas en Turquía. Cito las palabras del presidente de Turquía. Ahora Europa está pensando en cómo abastecerse de energía en el próximo periodo invernal. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Además, en nuestra última reunión con el señor acordamos establecer un centro de gas en Turquía como él mismo lo anunció Europa puede utilizar el gas ruso a través de Turquía afirmó Erdogan en una reunión en su partido en el Parlamento recordemos que el 12 de octubre la anunció que Rusia podría redirigir el volumen de gas que ahora no puede suministrar por los gasoductos Nord Stream hacia la región del Mar Negro, creando en Turquía un centro de distribución de gas para Europa si los socios están interesados. Recordemos que los mandatarios de estas dos naciones se reunieron, estudiaron de manera detallada la posibilidad de crear estas instalaciones y efectivamente el 14 de octubre Erdogan comunicó que Ankara adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del proyecto específico Indicando que Turquía parece ser la ubicación más adecuada para este centro de distribución y por aquí podría estar la salvación para el continente europeo para evitar todas las trabas que se le vienen ahora con el invierno. Mucha atención porque en las últimas horas el ejército de Taiwán realizó este miércoles en el mar de las Islas Pescadores un simulacro militar con fuego real en medio de la creciente tensión que tiene con China y de las advertencias de Xi Jinping de reunir a la isla si es por la fuerza si fuera necesario. Él mismo tuvo el objetivo de comprobar la capacidad, hablamos de los ejercicios militares, comprobar la capacidad de las tropas para repeler un supuesto ataque de buques y aviones de guerra chinos a la isla, recogen medios locales. El ejercicio mensual en el que participan tanques M60A3, vehículos blindados de transporte personal CM21 obuses de calibre 155 milímetros y de 105 así como morteros y ametralladoras no obstante, debido al mal tiempo no se colocarán objetivos en el mar para que los tanques lanzaran sus disparos entretanto, congresistas norteamericanos han manifestado la voluntad de reforzar la defensa aérea de Taiwán y dicen estar dispuestos a aprobar miles de millones de dólares adicionales en ayuda militar para Taipei, recordemos que Pekín. En Washington en torno a Taiwán se han intensificado las disputas o las tensiones desde que la representante de la cámara Nancy Pelosi visitó en agosto a la isla de Taiwán y China desde ese entonces ha iniciado una serie de ejercicios militares sin precedentes así como actividades de entrenamiento incluidos simulacros con fuego real en el espacio marítimo y aéreo de seis zonas alrededor de la isla y mucha atención porque este es otro revés para Joe Biden. En las últimas horas, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los príncipes saudíes le emitió una declaración eh, bueno, desafiante a Joe Biden porque en otro momento Joe Biden había calificado de miopes a Arabia Saudita y a los que integran la OPEP por el recorte del de crudo que se va a realizar en los próximos meses. Entonces ahora pues han tomado la decisión desde Arabia Saudita de querer sumarse a Irán a Argentina para pedir pista al BRICS. Los dirigentes de los países de este grupo BRICS compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica de estos países pues están analizando la situación. Arabia Saudita en las últimas horas ha expresado el interés para adherirse al grupo de los BRICS Ha e informado el presidente de Sudáfrica tras regresar de una visita oficial al Reino Unido árabe. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad Bin Salman, expresó el deseo del reino de formar parte de los BRICS, un grupo de economías emergentes compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, señaló este martes el presidente sudafricano Krik Ramaphosa. En una entrevista concedida a la radio local ABC, el mandatario recordó que Sudáfrica ocupará el cargo del presidente del BRICS en 2023 y estudiará la solicitud de Arabia Saudita, que según Ramaphosa no es el único país que desea pertenecer a este bloque económico ha asegurado que la cuestión de adhesión de arabia saudí al igual que otros países hablan de argentina irán se debatirá y se tomará la decisión al respecto china muestra el apoyo a la ampliación del grupo de economías emergentes conocidos como el brics al reciente pedido por ejemplo de argentina e irán y ahora de arabia saudita Recordemos que la Cancillería iraní a cargo de Said Hatid Basset informó que la Cancillería persa pues presentó la solicitud para convertirse en miembro. A su vez, desde Argentina, el 24 de junio también pidieron pista. El BRICS surgió como una asociación de economías grandes de rápido crecimiento para representar mejor a los países en desarrollo y desafiar al mundo unipolar y en prevalencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiere decir, señoras y señores, es que muchos países ahora están tomando y virando hacia un mundo multipolar. ¿Será que este es el comienzo de la caída de la hegemonía de el mundo unipolar de los Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Gracias por la audiencia. Los invitamos a que nos dejen su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones. Si creen que este contenido tiene relevancia, nos acompañan con la manito arriba para que tenga una mayor cobertura. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.